rúbricas, metodologías, metodologías innovadoras, innovadoras recursos alumnos educativos con necesidades abiertos, especiales, inclusión, principios metodológicos, principios metodológicos, cursos Aules, educativos abiertos, plataforma Aules, metodologías adaptaciones, innovadoras, Licencia de código de TIC, abierto, principios metodológicos, trabajo por proyecto, formación profesional, recursos visual thinking. Abiertos, Proyectos recursos aérea, educativos y principios abiertos. metodológicos. Nosotros, los docentes, estamos acostumbrados a leer y escuchar un sinfín de palabras y acrónimos en torno a la educación. Pero, ¿sabemos lo que significan? ¿Qué son los REA? REA significa Recursos Educativos Abiertos. Y sí, son aquellos recursos que están a nuestro alcance sin coste, para usarlos y para adaptarlos según nuestras necesidades en el aula. Son sencillos y tienen una estructura básica, título, descripción, desarrollo, reflexión y evaluación. Podemos encontrarlos en libros de texto online, conferencias grabadas, clips de YouTube, material de texto interactivo, infografías, animaciones… Están prácticamente indicados para todo el alumnado, pero sobre todo tienen en cuenta la inclusión para lo que existen materiales especializados para adaptaciones curriculares. Son excelentes para abordar trabajo cooperativo, potenciar la creatividad y realizar proyectos. Así que podemos usarlos tal y como son, modificarlos en mayor o menor medida mezclarlos con otros diferentes usando las herramientas tecnológicas gratuitas y presentarlos mediante metodologías innovadoras, como la gamificación o problem solving, entre otras. Todo esto está muy bien, pero ¿y ahora qué? Tenemos varias opciones, utilizar o crear. Puedo utilizar los recursos existentes y adaptarlos para lo que tendré en cuenta los principios básicos de las 4R. Reutilizar. Puedo descargar un vídeo y utilizar todo o parte de él para explicar un contenido. Revisar. Puedo utilizar un vídeo cambiando la voz de castellano a valenciano o al inglés. Remezclar. Puedo combinar dos recursos, uno de audio y otro interactivo. Redistribuir. Puedo compartir mi adaptación con otros maestros o con mis propios alumnos. Si decido crear, Tendré en cuenta las claves para creación de materiales interactivos dentro del proyecto EDIA. EDIA significa educativo, digital, innovador y abierto. La ruta para encontrar los REA es la siguiente. Desde el navegador escribimos cdec.intef.es. O directamente antes de ES, añadimos barra recursos. Se nos muestra un desplegable con las secuencias didácticas. Elegimos la etapa educativa que queremos y escogemos uno entre los recursos alojados. Podemos acceder a él a través del archivo de lectura HTML o mediante el programa Excel Learning que es el archivo modificable. Para crear los REA seguiremos la guía de CDEC, que es el Centro de Desarrollo Curricular. El programa de software para crear o modificar los recursos es Excel Learning. Es importante saber que estos recursos funcionan bajo la licencia Creative Commons. Cuando queramos saber si podemos usar materiales colgados en Internet, solo tenemos que ver si llevan esta licencia. Y en cualquier caso, lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer es compartir. Con este vídeo he querido compartir mi experiencia con los recursos educativos abiertos. Muchas gracias.